Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Bueno, bueno, ya me cabla. Buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy es muy especial, es muy especial. A ver, ¿por qué? Porque es que hoy, porque es que. A ver, ¿me explicas? Porque hoy tenemos un unboxing mutante. A ver, yo sé que, que todo, hay que decirlo. Que igual hubo unas complicaciones por el coronavirus. Pero bueno, que ya estamos. Y si ya estamos, pues ya estamos. Espero que les guste mucho el video. Recuerden a mis redes. y los dejaré aquí en la descripción. Y revenir a droga a bien. ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está el paquete? Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. ¿Hola? ¿Por qué por qué giras tan astralmente? Aquí está. Es un paquetico delgadito. Mira, es delgadito. Pero es muy largo. Es muy largo. Delgado y largo. Uy, dime si no es una combinación bonita. Ah, Golosa. Ah. Voy a abrir directamente desde aquí. Y es que este unboxing de que, que están viendo, he esperado mucho por esto. La verdad, o sea, he esperado mucho. Y vamos a ver qué sale Porque hay cosas que sé que vienen Pero sé que hay cosas que no me mostraron Bueno, en primer lugar tenemos el armamento de Aranaut ¿No? Mira, mira, mira 100 si poder G te suma No es nada malo No me acuerdo el nombre de estos armamentos Porque yo para los armamentos soy pésimo ¿sabes? O sea, malo eh, Aranaut lo tengo De hecho, lo tengo una versión especial Bueno, no tengo una carta portal Así que voy a usar un Baku Core. Luego te... ¡Wow! ¡No! ¡No te creo! No, no, oh, no, vale ¡Wow! ¡Dios mío! Esto no lo había visto A ver que Les explico que este unboxing es planeado a medias Porque mitad de lo que hay lo conozco La otra mitad no Si se pregunta dónde lo compré Lo compré a una persona en la que le compró frecuentemente Bakuganes O sea, no es como que tenga una tienda Solamente que nos conocemos y me vendió Bakuganes y ya Dos de los Bakuganes, me dijo son sorpresa Y no, no te los muestro yo Pues ok Ah, y mira, este es uno de esos Porque, mira, mira, mira Es un diablo Acuos Y es, y es traducido Ah, pero vale, vale, vale, vale Mira, tiene aquí un problemota Lástima, ¿no? Que tiene aquí rota el ala, ¿no? Lástima, lástima, una pena. Luego tenemos un Bakugan Skyrider, si no estoy mal. Uy, son... Uy, total, que brinca más que tu hermana. Tenemos este Bakugan de aquí, es un Skyrider muy, pero muy bonito. Mira, mira, mira, mira esos detallitos. Mil poder como no podía ser de otra forma, un subterra super hermoso. Y curiosamente, este Skyrider te jode un poco la mente, porque es que este modelo no salta con las patas, ¿ves? Sino salta con esta, esta palanquita de aquí, ¿ves? Entonces... Claro, tú piensas, bah, las patas están dañadas, pero no, es solamente que las patas son manuales. Súper curioso, súper, súper curioso. Parece una hormiga culona, pero bueno, espero que YouTube no me censure por eso. Y empezamos con los mutantes, porque este es el primero. 550 por eje. LOL. Ah, vale, pero en la primera mitad. Recuerden que si no saben usar un Bakugan mutante, son estos Bakuganes que tienen dos partes. Mira, como puedes ver, tiene dos poderes G acá. Eh, dejaré aquí un link para que vayan a ver cómo usar un Bakugan notante. Son... Pues Bakugan es de tratamiento especial. Algo curiosos, ¿no? Son lindos. A ver, ¿qué quieres que te diga? Es curioso. En Mektenem Surge pasa mucho eso. como que tú dices, no me gusta algo. Y luego es como que lo ves y dices, parece sí me gusta, la verdad sí me gusta. Luego tenemos un Bakunano. Ah, lo mismo. Dejaré aquí un video para que aprendan cómo usar un Bakunano. Esto es una pieza. No es una pieza de apoyo. 60 por G. Va bastante, bastante bien. De plata. Muy bien, muy bien. Ya saben, esto se Une aquí un Bakugan. Bueno, dejar el video ahí para que vayan y aprendan a usar un Bakugan. ¿no? Luego tenemos a ah, vale a um, este es Mercury Dragonoid. Si no estoy mal, mira muy muy lindo de por sí. Este fue el Bakugan que más me emocionó cuando cuando vi porque uf, este Bakugan me parece muy lindo. Es un gran diseño de Dragonoid. Que pesar que por ser mutante desaprovechan muchas cosas. Es decir, es un diseño muy lindo. No, no te lo niego. Es muy lindo, pero siento que igual y pudieron haber aprovechado muchas más cosas con este mismo modelo. Sabes, o sea, haber hecho un modelo así, pero distinto, No sé, cambiando algo o algunas cositas. Hubiera sido muy bueno. Muy, muy bueno. Pero, pues, ¿qué se le hará, no? ¿Qué se le hará? Y tenemos dos mutantes. Sí, señor. Mira, mira, mira. Qué lindos. Qué lindos. Los mutantes me encantan. O sea, tengo conflictos con los mutantes. Porque por una parte me encantan. Por otra parte digo, eh, puedo haber sido mejor. Pero son muy lindos. Cuando tienes uno, chaval, que te cambia la vida. Tú dices, está lindo, está está lindo. Lo que no me gusta es esta combinación de colores. ¿Sabes? O sea, que sea verde con azul. Oh, prefiero estos dos colores. Que son Helios y eh, Subterra. Ya, se ve mucho más equilibrado. Siento que es más pastel y yo, la verdad, soy muy fan de los pasteles como tu bebé. Aquí está, luego tenemos a Ballington, Aquos, normalito, muy lindo Pyrus y Aquos, LOL es una cosa que cambia a Aquos. Cuando una trampa te cambia a su mismo atributo, no creas esas trampas son muy buenas porque puede pasar en ocasiones que te cambian el atributo o así y tú puedes alterar eso alterando a tu mismo atributo vale, que no es tan tanto como parece hay, hay mazos que funcionan mucho así y hacer eso puede ayudarte. Luego tenemos un Boomix de oro hermoso, hermosísimo, muy lindo ¿cuánto? 80, vale, sigue sí, aquí en occidente, los han momentos sí, eran bastante eran bastante menos poderosos que los de Oriente no para bueno, aquí tiene la cosita con el Invaders Boomix es de mis armamentos favoritos o sea qué más tenemos a ver creo que hace que todos los... ah bueno luego tenemos uf esta joyita mira mira mira mira mira esto mira esto mira esto Flash Ingram Darkus uf papi papi si sientes el poder del vicio a ver, vamos a ver si ay gira perfecto gira perfecto ¡Uf! ¡Qué belleza! ¡Uf! ¡Qué belleza! ¿Cuánto poder G tiene? Ucha, ¡920 poder G! ¡Uf! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Flashing es de Middokones! ¡Mega favoritos! Luego tenemos este chiquitín de aquí es muy interesante porque mira, tiene aquí esto Pero si oprimes este botoncito, se abren sus otras alitas, ¿no? Mira, muy lindo muy lindo, muy lindo. Um, aquí se pone su al momento, no sé qué. Vale, es un Bakugan lindo. ¿Qué quieres que te diga? Es, es lindo. Y así, heyos con sus partecitas plateadas. Es muy lindo. Yo la tengo en Pyrus. Pero ustedes saben que yo soy mucho más heyos que Pyrus. O que otros atributos, ¿no? Luego, y por último, tenemos un Vertex Pyrus. Así es. Vertex me persigue, ¿sabes? A veces, a veces pienso que, que algo hice con Vertex en mi vida pasada. Y, y, y me persigue. Uy, 1050 poder eje, Uy, pues, es muy fuerte. Es demasiado fuerte el mío. Creo que tiene como 800. ¿sabes? O sea, no es tan fuerte. 1050. Cuenta poder ¿Qué? Tiene más poder Que un Sky pincho Pinche occidente ¿Sabes? Eso es culpa de occidente ¿Saben a quién se me parece? A cuatro brazos El de Ben 10 ¿Sabes? Por, por lo que es así rojito Ah, no miras que no Y tenemos cartitas Que yo supondré Que sí, claro Son la de Mercury Dragonoid Vale Cartas portal meramente, ¿no? Um, sí Cartas portal Y bueno, chicos Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden like, comentar, compartir Y suscribirse Y sin más y sin más, nos vemos en otro video. Adiós.